bienvenidos el tema que vamos a tratar en este momento se refiere a lo que son las búsquedas las búsquedas eh, consisten en encontrar un determinado elemento en una estructura las estructuras pueden ser eh, lineales o dinámicas en este caso lo vamos a abordar para estructuras lineales eh, varios son los métodos que, que pueden existir para realizar la búsqueda el caso concreto que vamos a analizar se refiere a la búsqueda binaria eh, hay unas condiciones previas que el, la lista de elementos a la, a la cual vamos a hacer la búsqueda debe cumplir y son eh, por ejemplo de eh, que la lista debe estar eh, ordenada ordenada de forma ascendente o descendente dependerá mucho de la pregunta que se haga como parte del del proceso de búsqueda para encontrar dicho elemento ¿sí? asumiendo que la lista está ordenada de forma ascendente entonces es importante aplicar ciertos conceptos Primero, encontramos un índice inferior, que lógicamente va a ser el, el primer elemento del arreglo. Necesitamos identificar también un índice superior, que va a ser el tamaño máximo de elementos que tiene ese arreglo. Y también es importante encontrar el índice central del arreglo. ¿sí? Y para ello aplicamos una fórmula. La fórmula consiste en... Sumar tanto el índice eh, eh, intermedio, el índice bajo, más el índice alto dividido para 2. Obviamente que tenemos que considerar que, que estamos tratando con división entera. ¿Ya? En la lámina que podemos observar, ahí tenemos un ejemplo ¿sí? de un arreglo con cinco elementos donde los índices van desde 0 hasta 4. Cabe señalar que la primera interacción nosotros vamos a tener como índice bajo 0 y como índice alto el, la longitud máxima de elementos esto para la primera interacción a partir de la siguiente interacción el método sugiere de que no necesariamente como índice bajo vamos a tener cero sino hacer referencia a la sublista a la cual vamos a buscar los elementos ¿sí? en este caso por ejemplo al aplicar el, la fórmula para encontrar el índice central tenemos de que 0 más 4 dividido para 2 entonces al realizar esta operación tenemos que el, el, el índice central va a ser 2 por lo tanto ese índice central me va a servir para poder aplicar el método Y entonces una vez identificados todos estos elementos como parte del método aplicamos el, el, el, el componente de comparación para poder encontrar el elemento que estamos buscando y ¿Sí? tenemos ahí si el valor que buscamos es mayor al elemento que se encuentra en la lista haciendo referencia al índice central, entonces si esto ocurre, ¿qué hacemos? Tomamos como eh, elementos para hacer la siguiente búsqueda a la sublista que se encuentra a la derecha de ese índice. ¿sí? De lo contrario, entonces tomamos eh, la los elementos que se encuentran a la izquierda de esa lista por lo tanto ¿qué estamos haciendo estamos partiendo la lista que inicialmente teníamos en una lista izquierda y una derecha dependerá del de valor que se encuentre en ese índice central para decidir y tomaría sea el índice izquierdo eh, perdón, la sublista izquierda o la sublista derecha cabe señalar que es importante de, antes de realizar este proceso verificar de que si el valor que estamos buscando se encuentra posicionado en ese índice central en la siguiente lámina tenemos un ejemplo por ejemplo vamos a buscar el valor 20 ¿sí? en esa misma lista de elementos entonces al encontrar el, el índice central habíamos eh, mencionado de que era el índice 2 en este caso el 40. Entonces habrá que verificar que si el valor que estamos buscando se encuentra en esa posición. En este caso no, 20 no es igual que 40. Por lo tanto, al realizar la operación de si 20 es mayor que el índice central, que en este caso es 40, pues nos da falso la, la prueba lógica. Por lo tanto, tomamos el, la sublista que se encuentra a la izquierda de ese índice central o sea los elementos 20 y 30 Entonces allí es interesante que nuevamente hay que volver a calcular el, tanto el índice alto como el índice bajo en este caso el índice bajo va a seguir siendo 0 pero el índice alto en cambio es 1 ¿sí? de igual manera una vez identificados estos dos eh, parámetros encontramos el índice central la fórmula decía alto más bajo dividido para 2 entonces, 0 más 1 dividido para 2 en una división entera, esto nos da 0. Entonces, en ese, como lo podemos observar en el gráfico, eh, de la sublista 20 y 30, en la posición 0 estaría apuntando el índice central. En este caso, entonces, nos preguntamos: el valor buscado 20 es igual a la lista en la posición central, en este caso es 20, por lo tanto es igual por lo tanto hemos encontrado el elemento que hemos buscado eh, cabe recordar que esta búsqueda binaria eh, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas respecto a los otros métodos de búsqueda eh, la condición acá es de que la lista se encuentre debidamente ordenada este método no funciona para listas que no se encuentran ordenadas eh, Asimismo, los tiempos de búsqueda para cada uno de los métodos eh, es interesante dependiendo de la cantidad de términos eh, de los que eh, tiene eh, la lista de elementos. ¿sí? Bien, eh, eso es en cuanto a lo que es la búsqueda binaria.